Señorías, señor presidente, buenos días. Yo, en primer lugar, quiero traer nuestra solidaridad con los investigadores que hoy se manifiestan en la calle para protestar por el desmantelamiento que ustedes van a hacer del sector. Y, señor presidente, la pregunta es la siguiente. ¿Ha aprovechado usted la visita de Mariano Rajoy para exigirle las necesidades, que atienda las necesidades de los valencianos y las valencianas? Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, cada vez que viene un miembro del Gobierno, yo le comento cosas de la comunidad valenciana, como no puede ser de otra manera, pero no solo cuando vienen, señora Sanz, también cuando vamos a Madrid o cuando trabajamos todos los días o bien con el presidente del Gobierno, con sus ministros o con su gente de su Gobierno. Porque yo no sé usted cómo entenderá que se tienen que realizar estas cuestiones, porque el diálogo que tenemos junto con el Gobierno es fluido y permanente y eso ha posibilitado que cuestiones fundamentales para la Comunidad Valenciana durante este año se hayan resuelto, como el tema de la ley de costas, muy importante para esta comunidad, o el incremento de efectivos policiales, también requerido para incrementar la seguridad de nuestros ciudadanos, o tratado los problemas de financiación que tenemos y que ha posibilitado el que se nos dé instrumentos también utilizados por otras comunidades para poder resolver sus problemas de infrafinanciación. Hemos conseguido, además, infraestructuras fundamentales como el corredor mediterráneo, que sean una realidad o la apuesta para que en el menor tiempo posible y a pesar de las dificultades económicas pudiera llegar el AVE este próximo lunes a Alicante y el compromiso de que lo hagan Castellón en el 2015. El Gobierno es consciente de lo que sufre y padece esta comunidad y nos ayuda, y no tengo que esperar ...a que venga el presidente del Gobierno... ...para que él sea consciente... ...de lo que acontece en esta comunidad... ...porque afortunadamente... ...nosotros tenemos diálogo con el Gobierno... ...y encontramos sensibilidad hacia nosotros. Señor Fabra, realmente esta semana... ...nos ha hecho partícipe... ...de un sainete entre usted, el señor Montoro... ...y el señor Rajoy, el presidente Rajoy... ...que casualmente pasaba por Peñíscola. Y mire, yo entiendo que ha tenido que ser duro intentar lazar electoralmente la máquina del Partido Popular haciendo de la financiación valenciana, de la financiación del País Valenciano, el leitmotiv de la Convención de Peñíscola, para que el señor, el señor Rajoy al final terminara diciendo que les entiende. Pero intentando ver el lado positivo que puede tener la expresión del señor Rajoy ser sensible a sus reclamaciones, en gallego, lógicamente, que fue lo que le contestó cuando usted dijo necesitamos tener un Mariano Rajoy más valenciano que nunca, necesitamos que nos ayudes a tener un sistema de financiación justo y equitativo, repito, intentando hacer una lectura positiva de esa respuesta encriptada que concretó en un «Se abordará la financiación autonómica cuando se trate la reforma tributaria», intentando hacer, repito, señor Fabra, de la respuesta del señor Rajoy, una lectura de apoyo a su persona y al sistema de financiación, la euforia, si lo hubo, duró dos días. Dos días, porque, mire, el espectáculo de que si usted llama o no al señor Rajoy para desmentir lo que ha dicho sobre el sistema de financiación nos ha dejado atónitos al conjunto de los valencianos y valencianas. Porque después de que el señor Rajoy no se mojara en peñíscola, pasamos efectivamente del silencio de peñíscola a la negación más rotunda del ministro de Hacienda cuando dijo «ustedes no están infrafinanciados». Claro, de repente… Lo que pasó no solamente es que nos dijo que no estábamos infrafinanciados, sino que, además, a ustedes les rompió la línea argumental de estos siete años que han hecho del señor Zapatero el icono de las maldades para decir que él nos arregló el saquito y que nos arregló el sistema de financiación. Claro, Yo entiendo que ustedes han tenido que quedar realmente afectados. Porque mmm, en todo esto, al final, lo que sentimos, quienes estamos observando todo este tipo de, eh, de maniobras o de, o, de, o de preguntas y de contestaciones, es el sentimiento de una burla hacia la inteligencia de los valencianos. Tan mal les funcionan las líneas de comunicación con el Gobierno es que no hablan nunca con el señor Montoro. Es que, si no hablan con el señor Montoro, dude, dudamos que hablen con el señor Rajoy. ¿De verdad que no les han remitido las conclusiones de la Comisión de Expertos, esas conclusiones que algún periódico ha avanzado y nos ha dado a conocer las líneas de sus conclusiones? Señor Fabra, si es que el sistema de financiación y la exigencia del pago o compensación de la deuda nos es vital, nos es estratégico para el desarrollo de este país, si es que es un clamor de nuestra sociedad el reclamarlo… ¿Qué es lo que están defendiendo en nuestro nombre? ¿Por qué el señor Montoro ha dicho eso? ¿Por qué el señor Montoro no se ha puesto a defender y a estar de su lado defendiendo el sistema de financiación? Realmente nos preguntamos, señor Fabra, ¿habla usted con el Gobierno? ¿Se reúne realmente con él o envía un holograma en 3D para que sepan lo que significan los datos del paro, de la corrupción y de la pobreza en el país valenciano? Porque es que al final no sabemos qué es lo que están haciendo. ¿Usted les ha dicho que somos pobres? que la renta per cápita de los valencianos representa el 88% de la media nacional, que en estas circunstancias la financiación que recibimos per cápita es 210 euros inferior a la media, se lo ha dicho porque no entendemos la respuesta del señor Montoro. Y hablando de comunicación con el Gobierno, ¿hablan con el señor Soria? ¿Le han hablado de Galmer? ¿Le han dicho que Galmer tiene que seguir? Porque si no, hunden a una comarca que sufre ya su segundo proceso de reindustrialización. ¿Les ha dicho que...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 que ha levantado la visita del señor Rajoy, y los comentarios que ha generado. La próxima vez que venga, les voy a invitar a que concluyan con nosotros al mitin. Mire, no, yo ni obligo ni nacionalizo. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Lo que sí que hacemos es facilitar que las empresas puedan generar puestos de trabajo. Mire, señora Sanz, ¿se acuerda usted de la conferencia de presidentes que hubo hace un año y donde se dijo que se iba a revisar el modelo de financiación del señor Zapatero en los próximos meses, durante este año. ¿No se acuerda de aquello? Lástima, señora Sanz. Para la memoria que tiene usted a veces, me resulta extraño que no se acuerde de aquello. Mire, nosotros vamos a seguir reclamando la financiación que nos merecemos los valencianos. Por supuesto, por encima de todo. Porque lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo ahora. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. El modelo del señor Zapatero fue perjudicial para los intereses de la comunidad valenciana. Lo digo y lo dije. Pero hay otras personas que ahora ya no lo quieren decir y eso me preocupa. No, como ustedes, que parece ser que ahora aplauden que el modelo socialista fue beneficioso para la comunidad valenciana. Pues no, fue un gran problema para nuestra comunidad. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es intentar, con los recursos que generamos los propios valencianos, poder garantizar el estado del bienestar. Seguimos dando la cobertura a todas las personas, tanto en educación, en sanidad como en políticas sociales. Y mire, desde luego, claro que nos preocupa todas las situaciones que se producen en esta comunidad, también cuando empresas van a cerrar. Y nos reunimos con ellos, intentamos buscar fórmulas que viabilicen la continuidad de esas empresas. Y también estamos haciendo una política para crear nuevas empresas y para que pueda haber la realidad que evite las desigualdades y genere oportunidades en nuestra comunidad, como es el hecho de que puedan las empresas contar con el escenario adecuado para poder crear riqueza y empleo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros todos los días, mantener el estado de bienestar y generar una esperanza para muchas personas a través de nuestra política industrial y política de ayudas a las empresas para que puedan generar trabajo y riqueza. Y lo vamos a seguir haciendo, desde luego con nuestro modelo productivo, con el que quieren los ciudadanos, no con el suyo. Que, por cierto, alguna empresa habrán cerrado en Andalucía, Alguna, digo yo. ¿Y cuántas han nacionalizado, señora Sanz? Ninguna, ¿verdad? ¿Por qué viene usted aquí a decir cosas que luego, cuando están cogobernando, son incapaces de hacer? ¿A qué quieren engañar? Están siempre con ese doble juego, intentando hacer ver lo que serían capaces de hacer aquí, en la Comunidad Valenciana, pero que son incapaces de realizar cuando están cogobernando fuera. Mire, nosotros vamos a seguir apostando por las empresas, por los ciudadanos y, sobre todo, por aquellas personas que creen en la comunidad valenciana. Yo, cuando hablo con el señor Rajoy, le hablo de las cosas que necesitamos. Usted, cuando habla con Cayo Lara, habla de qué manera puede criticar a la comunidad valenciana. Esa es la diferencia. Y por eso nosotros vamos a seguir trabajando con todos los miembros del Gobierno y con el presidente del Gobierno para seguir defendiendo los intereses de la comunidad, ahora y antes, como siempre, porque esa es nuestra obligación como representantes de los ciudadanos valencianos. Muchas gracias. Señor Torro. Gracias, señor presidente. Mira, las cargas del PP en el gobierno de Madrid nos tienen marejadas, ¿no? Un día diuen que no hi haurà a fines de 2015, un altre día el presidente Diu que es muy sensible al tema de los valencians, un altre día el ministro de Hacienda ens Diu que ya está resolt, se aclarímos o no se aclararíamos. Y ahora la pregunta es: ¿y vosotros ¿y han definido un modelo para nada Madrid? ¿Han con propuestas concretas? El ¿Señor Fabra? ¿Cuándo pensen tiende lo definir? En abril ya se van a preguntar por la comisión de expertos, ¿cuándo acabará treballs de la comisión de expertos? De así a elaborar a elaborarse presupuestos en Madrid. Ya tendremos definido ese modelo para nada allí. Pensen en consensuar ese modelo a la resta de formaciones políticas y de socials. sociales. No me es ya un punto en estos momentos de acuerdo entre toda la sociedad valenciana que es este. Pensen consensuar ya cuándo y cómo. Es urgente, señor Fabra. Usted Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, señor Torró, usted sabe que estamos infrafinanciados. Todos los diputados autonómicos aquí saben que estamos infrafinanciados. La sociedad valenciana sabe que estamos infrafinanciados. Los informes técnicos y expertos saben que estamos infrafinanciados. Hemos convocado dos comisiones: el Comité de Sabios Señores y la Comisión diputados, de Expertos. No olviden. No olviden, diputados, que la comisión de expertos está solicitada por el, el SCORS, por toda la Cámara, es decir, por todos los grupos parlamentarios. Están redactando un informe. Ese informe estamos haciendo las simulaciones oportunas. No vamos a presentar una propuesta de modelo de financiación sin las simulaciones oportunas. Una vez se elabore ese borrador de informe, no se preocupen, se trasladará a los grupos parlamentarios para que hagan las objeciones oportunas. De tal forma que vamos a buscar el consenso por parte de lo, todos los grupos parlamentarios y también de conformidad con las aportaciones realizadas por el Muchas Comité gracias. de Sabios. Muchas gracias, señor conseller. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señor Blanco. Sí, señor Morales, la pregunta era cuán y usted no ha respondido. Pero los valencianos no solo necesitan financiamiento, sino también una regeneración ética. Porque a la acúa en financiamiento per cápita, pero son líderes en imputar por corrupción a las instituciones. Tenemos no en este Scorch, en esa bancada. Pronto serán seguramente 11, ya una alineación de un equipo de fútbol. Tenemos a los alcaldes de Castelló y de Alacante. Pronto seguramente a manera de Valencia. Y yo le digo, vostès en la visita de Rajoy, han hablado también del tema. Me dicen ya del choque de Escadires, pero no hay en la foto, que finalmente se escolar en dos imputats, Dos imputats en la foto. ¿Va a hablar el señor Fabra Bosteán Rajoy sobre el tema de los imputados de la corrupción? ¿Le iba a decir que usted le enviar a la presión al señor Blasco, pero que no se atrevéis a apartarlo del Grupo Parlamentari? ¿Y qué le iba a decir ahí? Porque en público ni mu. ¿Pero va a decir alguna cosa señor Rajoy? ¿Recolsa al señor Rajoy el mantenimiento del señor Rafael Blasco, de la señora Sonia Castedo, del señor Luis Díaz Alperi en el Grupo parlamentario Popular? Señor vicepresidente. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo creo que el presidente y este gobierno está en, en España al cap de medidas de ejemplaridad. Y eso no pasa ningú en ningún Mire, la corrupción es algo que nos indigna a todos. Y yo creo que cuando se va a la República estací, sí, vos lo, lo que... Señor Blanco, el de al Orden. Señor Blanco, el de al Orden. La primera vuelta. Evidentemente la, la, la reforma de la ley orgánica de la educación es muy necesaria. Mire usted, Li dic la corrupción es algo que nos indigna a todos, a todos. Creo que a vosotros como carros públicos también, creo que todos es que tema aquí somos los primeros interesados que cuando es demostre que algú posa la mano en la caja que lo pague. y creo que todos también así volem que la justicia actúe en la, en la mayor rapidez posible para que no se produzcan? Para que no os pudiésemos condenes públicas en esa sentencia que ustedes busquen, y para que también la demora no deje cap de cas, que tenga que castigar, gracias, La diferencia entre vosotros Molte y Volte, Gracias. Nosotros. gracias nosotros y nosotros